Nació el 20 de mayo de 1908 en Pensilvania y murió en Beverly Hills el 2 de julio de 1997. Fue un actor de cine, teatro y televisión estadounidense, nominado cinco veces al premio Oscar, aunque solo ganó uno. También tuvo una notable carrera militar, alcanzando el grado de Brigadier General en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Participó en la Segunda Guerra Mundial, lo que le llevó a simbolizar el estadounidense patriota, honorable y severo. Durante el conflicto eligió convertirse en piloto de bombardero. Sus doces de mando le llevaron a ser uno de los pocos norteamericanos que pasaron de soldado a coronel en menos de cuatro años. Tras la guerra continuó su servicio en la reserva, llegando a ostentar el rango de general de la brigada. La carrera de Stewart desafió los límites de género y tipo y dejó su marca en las comedias de Scripple, los thrillers de suspense, los westerns, las biografías y las películas familiares. Apareció en 92 películas, desde los inicios de su carrera en 1935 hasta sus últimos proyectos en el teatro en 1991. Apareció en muchas películas exitosas como Mr. Smith Goes to Washington, The Spirit of St. Louis y Vertigo. Stewart falleció a los 89 años de edad. En 1997 en su casa de Belvery Hills, debido a un paro cardiorespiratorio y un tromboembolismo pulmonar, después de haber padecido por muchos años de problemas respiratorios. También había sufrido la enfermedad del Alzheimer. Estados Unidos perdió un tesoro nacional hoy, dijo el presidente Bill Clinton el día en que Stewart falleció. Jimmy Stewart fue un gran actor, un caballero y un patriota.